Hola, hola, hola, hola, hola mis queridos amigos amigas, amigues bueno, acá estamos finalizando con el ciclo de las lunas ya recorrimos las 12 lunas posibles desde Aries hasta hoy que vamos a hacer la luna en Pisces te pido que todo esto lo lleves anotadito si no sos de anotar bueno, pedime el PDF de este manual porque las palabras claves están acá. Acá tenés todo anotadito clase por clase. No no de separado en clase como está acá en el video. Pero sí tenés las palabras claves para cada planeta en cada signo. Así que te invito a que si no tomas nota... Lo hagas, lo saques de acá, de este manual. Este manual lo puedes comprar en impreso en lulu.com bajo la modalidad on demand eh, o lo, me lo puedes pedir en PDF gratuitamente y yo te lo mando. Bueno, esta luna acá transitando el signo de Pisces. Eh, hace positivamente que si vos naciste o estás estudiando la carta de alguien que haya nacido con esta luna en Pisces Hace que, sea, que tenga una gran intuición, que sean idealistas y que sean hipersensibles Eso como cuestiones positivas o o Jean. Como puntos fuertes de esta relación de luna en Pisces, como parte de sombras que también las tienen, es que son depresivos, se victimizan continuamente y son muy vulnerables. Bueno, te recuerdo: la luna marca cómo sentís. Cómo eh, como te abrís sentimentalmente a la vida. Eh, la luna marca también eh, el día a día. Eh, así que te invito a seguir recorriendo esta hermosa herramienta. A partir de mañana... Comenzamos a eh, transitar a el planeta Mercurio en los 12 signos. Te mando un abrazo enorme y hasta mañana. Chao.